Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. El USS George W. Bush, buque de guerra del país del norte, le ha enviado una seria advertencia desde aguas europeas al Kremlin diciendo que está listo para ir contra ellos si les dan la orden inmediatamente desde el Pentágono. Rusia ha acusado a otros por cosas que pretenden hacer ellos mismos por lo que debemos monitorear de cerca lo que Rusia hace ahora. Y ellos deben saber que si atacan con una bomba sucia o una bomba radiológica es una grave escalada. Se está poniendo dura la cosa para Elon y sus satélites de Starlink. Los eslavos le han enviado un mensaje claro en la Organización de las Naciones Unidas. Ya les cuento todos los detalles de qué se trata esta noticia. Según político, el norte piensa acelerar el despliegue de armas nucleares avanzadas en los países del bloque. Se ha pronunciado la portavoz de exteriores del de país eslavo, María Zaharova y lanzó contra el presidente Zelensky. Lo que realmente quiere ese hombre es iniciar una confrontación nuclear, una nuclear. Esta ambición morbosa ya no puede satisfacerse con el nivel de destrucción que su ya ha causado en su país, en la región y en el mundo en su conjunto. Hungría, por su parte, pide y aboga porque Estados Unidos negocie la paz con Rusia. La economía europea está sufriendo, Europa está sufriendo. Por eso, la única solución para Europa es la paz. Pero, definitivamente, la paz no vendrá con este comportamiento que ha venido demostrando la administración estadounidense. ¿Por qué? porque para crear paz hace falta hablar, hace falta comunicarse. El presidente Lavo ha dicho que el mundo unipolar está llegando a su fin en el foro de Valdivia. Otros detalles se los cuento en el video. El periodo histórico de un dominio único de occidente sobre los asuntos mundiales está llegando a su fin. El mundo unipolar se está convirtiendo en cosa del pasado. Estamos en una frontera histórica. La próxima es probablemente la década más Impredecible e importante. Los invito al contexto de las noticias y muchas gracias por su audiencia. Estas son las noticias de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a las noticias internacionales hoy en nuestro canal de Noticias de Última Hora. Noticia que está en pleno desarrollo en las últimas horas. Vamos a arrancar con esta que está como pan caliente y tiene que ver con la advertencia que le está haciendo directamente al Ministerio de la Defensa de los Eslavos en el caso de la utilización de un arma táctica en ucrania un buque de guerra del país del norte estaría para ir en contra de los eslavos ya lo están anunciando y es desde el uss george w bush y esto formó tremendo meollo diplomático entre y el país del norte en las últimas horas. La cosa está caliente y sin signos de rebajarse en las tensiones por el tema de la operación especial o invasión de Rusia en Ucrania. Escuchen esta información que trae a colación. El diario Hispan TV señala que la tripulación del portaaviones el USS George W. Bush, localizado en aguas europeas, afirma estar listo para combatir contra Rusia si le dan la orden directamente desde el Pentágono. ¿Quién hace la advertencia? Según el artículo, lo hace el comandante del grupo de ataque del portaaviones de Estados Unidos, el contraalmirante Denis Vélez, en declaraciones publicadas este miércoles por la cadena británica Sky News. Se dirigió a Moscú para advertirle que su equipo está listo para cualquier misión. Este barco de grupo de ataque. Nuestros aliados estamos listos para cualquier cosa. Lo demostramos todos los días, indicó al respecto. Por su parte, la teniente Cordán Mackenzie, de la aludida tripulación, señaló que se están entrenando y están preparándose para una posible guerra que podría suceder en el pleno desarrollo de los acontecimientos en el territorio en disputa por los Elabos y los... Ucranianos. El USS George W. Bush actualmente toma parte en el llamado ejercicio Neptune Strike de la Organización del Tratado Atlántico Norte. esta maniobra participan buques de guerra y fuerzas terrestres, así como aviones del bloque militar que volaron en los últimos días hasta Lituania y Polonia. Coincide con los ejercicios en medio de tensiones con Rusia y como ustedes saben hace pocas horas Rusia también le ha mostrado los dientes al Pentágono y a la OTAN enviándole un mensaje claro a los países occidentales con los ejercicios militares y de disuasión nuclear como quien dice así sería de esta forma que respondería la Federación ante cualquier amenaza que suponga una agresión a la soberanía eslava. Sería como una triada nuclear masiva, como la ha demostrado recientemente a través de las imágenes que se ha mostrado en la red por tierra, agua, mar y aire. Prácticamente esta sería la verdad desde el Kremlin al norte y sería algo que escalaría de unos niveles impensados para todos y sería muy lamentable. Estaríamos al borde de un colapso y si esto sucediera a nivel no solo regional sino mundial. Recordemos que estos ejercicios fueron supervisados por el mismo presidente de la Federación Vladimir Putin este 26 de octubre que realizaban las fuerzas nucleares estratégicas de la Federación Rusa y el mismo Ministerio de la Defensa en cabeza de Sergei Shoigu ha dicho que el objetivo era mostrar cómo sería una respuesta con un ataque más en caso de agresión contra Rusia, lanzando misiles balísticos intercontinentales de tipo jars desde la base de Plesex y desde un submarino nuclear en el mar de Barents fue lanzado un misil Cineva. Todos los medios utilizados y según los objetivos fueron alcanzados en los ejercicios que se hacen anualmente por parte de la Federación. Rusia informó a Estados Unidos sobre estos ensayos como parte del cumplimiento de la regularización de las obligaciones internacionales y el presidente eslavo ha dicho que el norte ignora los llamados sobre la veracidad de que se puede utilizar una bomba sucia y eso no es nada bueno y Rusia estaría dispuesta a responder con todos los medios. Además, hablaba de que mucho del arsenal que llega a Ucrania acaba en el mercado negro. Lo cierto es que desde los países occidentales no le dan credibilidad a las denuncias desde Moscú, mientras que Zelensky acusa a Rusia de estar detrás de utilizar una táctica nuclear y pidiendo más sanciones para la federación. Biden le ha advertido a Putin que sería un grave error si se llegara a cometer una escalada en Ucrania con una falsa bandera. Y bueno, se ha pronunciado desde el país eslavo respecto a la amenaza por parte del USS George W. Bush en las últimas horas, el embajador ruso en Washington, capital norteamericana. Allí, Anatoly Antonov avisó a Washington de consecuencias catastróficas si sus fuerzas armadas participan en el conflicto de Ucrania. En este sentido, dijo que promover tensiones no le vienen a los intereses de Estados Unidos, tal como lo recoge la revista estadounidense Newsweek. Antonov informó que Moscú ha rechazado de manera oficial las afirmaciones del contraalmirante estadounidense y lamentó que Washington se implique cada vez más en el conflicto allí en el este de Ucrania, asegurando que la federación no tolerará el aumento de estas advertencias militares en sus fronteras. Bueno, muchísima atención porque en las últimas horas habló el presidente Slavo diciendo que el periodo de dominio de Occidente estaba tocando a su fin. Algunas claves de lo que habló Putin durante el discurso en el foro de Valdai. En esta sesión plenaria del foro internacional de discusiones de Valdai, el presidente de Rusia declaró que Occidente lleva a cabo un juego peligroso y sucio en donde niega la soberanía de los países y de los pueblos la identidad y no valora los intereses de otros estados, dijo también recalcó que el derecho internacional fue sustituido por algunas reglas señaló que Occidente intenta establecer una sola regla para que las autoridades globales puedan vivir sin ninguna regla, el jefe del estado también ha dicho que actualmente el mundo está atravesando una crisis sistemática a gran escala, mientras que los países occidentales que subrayó no tienen unidad, han venido dando una serie de pasos hacia escalada como la incitación al conflicto en Ucrania, provocaciones en Taiwán, desestabilización del mercado alimentario y la destrucción de productos europeos como el Nord Stream. Indicó que la humanidad se enfrenta a dos opciones, seguir amontonando una carga de problemas o encontrar juntos la solución. En consecuencia, tarde o temprano, los nuevos centros del mundo multipolar, como Occidente, tendrán que entablar diálogo equitativo para abordar un futuro común cuanto antes, recalcó Putin, también advirtiendo que el mundo actual no será posible mantenerse al margen. El que siempre viento como se dice recoge tempestades la crisis se ha hecho global afecta a todos y no hay que hacerse ilusiones aseveró el mandatario también recordó que tras la desintegración de la URSS, occidente se sintió ganado y proclamó el imperio del mundo unipolar en el que solo su voluntad tendría derecho a existir sin embargo el periodo histórico del dominio total en los asuntos mundiales se acaba recalcó esto dijo el mandatario el mundo unipolar se va estamos ante un hito histórico se avecina la década más peligrosa e imprevisible y a la vez más importante, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Occidente es incapaz de gobernar por sí solo a la humanidad, pero lo intenta desesperadamente y la mayoría de los pueblos del mundo ya no están dispuestos a soportarlo. Esta es la principal contradicción de la nueva era, resumió el mandatario. Y... Hizo la pregunta porque todos culpan a Rusia y dijo en el foro de Valdivia, acaso somos tan omnipotentes, extraemos algunos apartes en donde dice Putin que cualquier crítica hacia nuestros oponentes se percibe como maniobra del Kremlin, la mano del Kremlin, o no se puede culpar a todas las intrigas al Kremlin. Al utilizar el dólar como arma Estados Unidos y Occidente en general han desacreditado las instituciones de las reservas financieras internacionales dijo el mandatario, Occidente devaluó el dólar y el euro debido a la inflación y luego se quedó con las reservas de divisas de Rusia. En este contexto, la transición a las monedas nacionales cobrará impulso activamente de forma inevitable, vaticinó el jefe del Estado. Afirmó que el occidente colectivo necesita todos los recursos del planeta para garantizar su supervivencia y que considera a sí mismo como singular, mientras que el resto es de segunda clase. El jefe del estado, El Lavo denunció que Occidente trata de apoderarse de mercados y recursos de diferentes países. Los mercados, los recursos están siendo invadidos por los países que están siendo privados de su potencial tecnológico y científico. Eso no es progreso sino esclavitud, la reducción de las economías a un nivel primitivo crítico, agregando que el desarrollo tecnológico debería reducir en lugar de aumentar las desigualdades económicas. Para mantener su dominio, Occidente no tiene reparo en anunciar revoluciones de colores como las que dieron con el golpe de estado que llevó a... En 2014, en esa línea, también habló del de general iraní Qasem Soleimani, perpetrado por el norte en Irak en 2020. Mataron al general iraní. Podrías tratar a Soleimani como quisieras, pero se trata de un funcionario de otro estado. Lo mataron en el territorio de un tercer país y dijeron que sí, que matar. ¿Qué es esto? De todas formas, ¿dónde vivimos? señaló el mandatario. La política del norte es errónea. No va para ninguna parte y en ese contexto expresó confianza de que los pueblos del mundo no harán de la vista gorda hacia la política de coerción que subrayó. Se ha desacreditado a sí misma. Cada vez que Occidente trata de preservar su hegemonía, tendrá que pagar un precio más alto. En el marco mundial, Putin reiteró que Rusia es una civilización independiente y que nadie jamás podrá dictar a su pueblo de los principios. En los que debe basarse la sociedad rusa a sí misma. Subrayó que no se logrará destruir a los eslavos ni convertirlos en un instrumento para alcanzar objetivos de otros. También el mandatario dijo que existen valores cristianos tradicionales que es cercano a Rusia debido a las raíces comunes. Sin embargo, hay otro occidente agresivo, cosmopolita, neocolonial que actúa como herramienta de élites neoliberales, precisamente el dictado de Occidente. Definitivamente Rusia nunca lo va a tolerar. Sin embargo, dijo que nunca. Rusia se ha considerado, ni se considera un enemigo de Occidente. Intentó el país normalizar sus relaciones con los principales países de Occidente y de la OTAN y la respuesta fue un no contundente en todos los ámbitos posibles de cooperación lamento Putin. En cambio, Rusia vio cómo se creaban las tensiones en sus fronteras con el objetivo de convertirla en un instrumento para lograr los objetivos geopolíticos. No tiene sentido político ni militar que Rusia lance una ataque nuclear. En medio de los temores a que se desencadene una catástrofe nuclear en Ucrania, Putin aseguró que para su país no tiene sentido político militar realizar un ataque de este tipo. Sin embargo, reconoció que hay un temor a un ataque nuclear que tiene razón de ser, ya que mientras existan armas nucleares, siempre existirá el peligro de que sean usadas. El mandatario vinculó el actual alboroto sobre las supuestas amenazas nucleares de Rusia sobre el hecho de que Occidente busque argumentos adicionales para la confrontación, valiéndose de esta tesis para impedir que otros países cooperen con Moscú. Habló de que el norte y sus aliados buscan argumentos para convencer a países de que hay que enfrentarse en conjuntamente a Moscú, manifestando y denunciando provocaciones y especulaciones sobre el supuesto uso de armas nucleares por parte de Rusia, que se utilizan para influir en estas naciones y decirle, miren cuán horrible es Rusia, no hay que apoyarla, no cooperen con ella, no le compren ni le vendan nada, es Grimio, el mandatario. Bueno, mucha atención porque recientemente ha hablado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova. Se ha pronunciado al respecto a lo que se viene alegando por parte de Moscú que se pretende utilizar una bomba sucia para formar la mala atmósfera y culpar cool a Moscú. Lo que realmente quiere ese hombre es iniciar una confrontación nuclear, una ataque nuclear. Esta ambición morbosa ya no puede satisfacerse con el nivel de destrucción que su el ya ha causado en su país, en la región y en el mundo en su conjunto. Sájarova continuó dando su declaración respectivamente frente a estas acusaciones. Esta postura ambiciosa malsana requiere sacrificios aún mayores. Y ahora Zelensky se está acercando a las armas nucleares. Gracias a Dios... No las tiene. Pero escuchen bien lo que está en curso hace pocas horas, porque la federación se las ha cantado literalmente a Elon Musk y al norte en la Organización de las Naciones Unidas, y es que técnicamente los satélites de Starlink se convertirían en objetivos legítimos de las fuerzas rusas, si se comprueba que con ellos se envían informaciones a las fuerzas ucranianas en medio del conflicto en el este de Ucrania y que son utilizadas desde lo civil y lo comercial para fines militares y es lo que está alegándose por parte de los eslavos que por parte del norte en el país de Zelensky pues le están advirtiendo en las últimas horas en la organización de las Naciones Unidas que se podrían convertir en objetivos militares los satélites de Elon Musk y de la otra empresa que también provee y suministra internet a la AFU. Y este llamado lo hizo el subdirector del Departamento de Exteriores, Konstantin Brodusov. El contexto y el trasfondo como ustedes ya saben y conocen es que Elon Musk, que ya tomó a Twitter hace pocas horas hizo ruido diciendo que el gobierno norteamericano no le aportaba un peso para el financiamiento de sus servicios de internet para la AFU y que él no podía colocar ya en su propio bolsillo y que se iba a detener el servicio para que el internet le llegara al ejército de Zelensky. Luego vino las presiones del norte y decidió echarse para atrás y seguir financiando el suministro y aquí es donde Rusia estaba a la expectativa de la decisión de Elon Musk de que no lo hiciera y seguro ahora que es donde ha dicho Elon Musk de que va a seguir financiando el tema con Ucrania pues ahora entra en escena del conflicto y queda convertido sus terminales como objetivos legítimos de la Federación en el terreno de combate. Se habla que son por lo menos unos 3.000 satélites puestos en órbita en Ucrania para que estén prestando el servicio de internet satelital a la AFU. Expertos están hablando de que pudiera darse el siguiente escenario que la Federación disponga de nuevos aparatos como el Pebrez Sadira, que son sistemas láser que pueden cortar o más bien cegar las señales de los satélites y se habla de que pudiera estar en su fase de terminación nuevos juguetes con los que se podría estar bajando a los satélites de Elon Musk con guerra electrónica y es que ese es el conocido DASAT que ya lo tiene listo la federación para ponerlo en marcha contra Starlink, esto es una papa caliente señoras y señores y está en desarrollo más datos importantes de este nuevo día en información de noticias de última hora. Escuchen bien porque el medio conocido como Político recientemente ha publicado que el norte acelera sus planes de desplegar sus armas nucleares avanzadas. Se presume que los países a los que se llevarán llevadas desde Estados Unidos son Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia y también Turquía. El director de la CIA, William Burns, fue visto en a principios de octubre en un viaje confidencial se ha reunido con las autoridades del país eslavo en un informe publicado el miércoles por la cadena estadounidense CNN se ha revelado que la agencia central de inteligencia que dirige William Burns, pues se ha conocido que viajó a para mantener una visita confidencial con el presidente ucraniano Zelensky y otros cargos políticos del país, citando una fuente familiarizada con el tema, allí reforzó el compromiso de Estados Unidos de brindar apoyo a Ucrania en la lucha contra Rusia, incluyendo el intercambio continuo de inteligencia. Conforme a lo que está diciendo CNN, el viaje del jefe de la CIA se produce en un momento en el que las autoridades estadounidenses están preocupadas de que Moscú recurra al uso de armas nucleares en el conflicto con Kiev, mientras la inteligencia estadounidense ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene ...tienen pruebas de que Rusia esté preparándose para utilizar armas atómicas en el conflicto. Y esto es lo que ha dicho en las últimas horas el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Sijarto... ...que abogó por la paz y le pidió a Estados Unidos por el diálogo porque se llegue a una negociación con Rusia. La economía europea está sufriendo, Europa está sufriendo, por eso la única solución para Europa es la paz...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 Porque para crear paz hace falta hablar, hace falta comunicarse. Las palabras del ministro de Exteriores de Hungría, pidiéndole al norte que abogue y que llegue la paz. Y bueno, dejamos hasta aquí el video. Ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Nos invitamos al próximo contenido en nuestro canal. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Información, noticias, contexto. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.